sabía que ustedes tenían el corazón, el corazón para traerle ese triunfo a Cuamo y a toda la zona sur de Puerto Rico. Así que para mí, eh, un fuerte aplauso para ustedes. Lo hicieron con un corazón que se les notó en toda esta temporada, ¿verdad?, de, de la liga. Así que contarán con esta representante siempre dejando destacar que el deporte es una inversión y que aquí está el fruto. Muchas felicidades, gracias, gracias por eh, venir hasta la Cámara de Representantes y poderlos reconocer porque ustedes se lo merecen. La Cámara hoy se honra en tener a los campeones maratonistas de Cuamo aquí en el mármol, que es su mármol, es su cancha, es su espacio para poderlos elevar y llevar obviamente... Eh, a la luz pública, las grandes victorias de su equipo. Que Dios les bendiga y cuenten con nosotros siempre. Qué bueno que reconoce el esfuerzo que están haciendo lo, lo, los jóvenes, porque sí es duro, sí es duro. Es un esfuerzo grande, tenemos que estudiar, tenemos que practicar, tenemos que competir, y todo hay que hacerlo bien. Primeramente, ¿verdad? le tengo que dar la gracias a Jesucristo, a Papá Dios, porque mantuvo a mis muchachos, al equipo de trabajo, con toda la salud pertinente para poder lograr esta hazaña. El eh, reconocimiento viene Iván, pero lo que puedo decir de este es que es sumamente especial. Sacrificio el último mes, ver a cada uno de, de nosotros, nos veíamos las caras como lo que somos, una familia. Momentos difíciles momentos verdad que eh, la familia nos necesitaba y nosotros teníamos que estar verdad representando al pueblo de Coamo para realizar esta hazaña y se logró de la mano del señor. Así que muchas gracias, honrado y orgulloso y lo vamos a recibir con un honor de un grande esta, este reconocimiento. Gracias. Este campeonato para mí tiene un, tiene un toque bien especial, bien especial. Eh, primero, porque se logra con, con jóvenes que yo vi crecer en, en nuestro pueblo, ya sea en el salón de clases, como maestro, eh, en nuestro club, que somos parte del club, eh, en Cuamo Avi. Eh, los vi crecer en, en cualquier ámbito de nuestro pueblo y eso pues le da un toque especial. Eh, Mario es mi hermano de, de lucha, y Junito fue mi entrenador y lo más especial de todo, es que siempre donde quiera que yo me paro, yo digo que yo soy del centro del universo. Y cada uno de ustedes es parte de lo que yo represento y traté siempre de inculcarles ese orgullo y yo creo que ese trofeo lo refleja. Eh, este trabajo no fue de un día para otro, fue hecho desde eh, hace tres años que teníamos un sueño y yo me atreví a decir antes de que comenzara la temporada que era campeonato nada. Y les decía todos los días que me vaquearan, porque eran palabras de mucho peso. Y ustedes saben todo el trabajo que tuvimos que realizar y todo lo que tuvimos que sacrificar. Cada vez que ustedes vean esas caras, ahí hay un sacrificio. Cada vez que ustedes vean estas caras, ahí hay un sacrificio. Cada vez que me vean aquí, las canas están llenas de sacrificio. Así que por eso lo hace muy especial. De verdad, de verdad que este, este título es, es para mí súper grande. A lo mejor en palabras no puedo no puedo decirle lo que representa. Pero la satisfacción de poder sentarme y verlo celebrando y que nos entregaran el trofeo para mí fue demasiado. Grande.